así de trenes que vino para acá, y pintamos una esquina abandonada donde dormían unos chicos de la calle, así como... Es una manera de comunicar eh, mensaje a la gente, tan sencillo como esto. No, bueno, la arte para mí es una manifestación humana que sirve para, o sea, que no tiene un, ser, un sentido específico, que no tiene una utilidad, sino que es simplemente como un regalo, un acto que se hace como un regalo. La mi obra es el muralismo, el graffiti, que trato que represente en cierta manera ciertas tradiciones que están perdidas o que son el rescate de una cultura local de los países que estoy viajando o de la cultura local de mi propio país. Arte, crear, imaginar, romper los esquemas mm, y libertad. Esta obra se llama Tejidos y yo me dedico básicamente al reciclaje. Un, 80, un 70% de toda mi actividad es realizar reciclaje, eh, por lo tanto eh, la idea era hacer muralismo o arte urbano reciclando o reutilizando tapas de cerveza. Soy Steve eh, de Ecuador, o sea el arte urbano eh, digamos para mí que, que me he conectado hace unos tres años más o menos con, el, con esta propuesta urbana, aunque llevo como 14 años pintando pero eh, o sea a mí me parece la experiencia más genial que se pueda vivir si es que que si tienes esa necesidad de una búsqueda y de, de, de sacar todos tus tus cosas y tu propuesta a la calle, me parece súper genial, eh, el arte urbano y, y compartirlo con la gente y con por donde viajas, no y hacer conexiones y amigos y, y vivir la cultura de los diferentes pueblos y, y países, no me parece súper genial el arte urbano. Al ser yo de Ecuador, de la parte amazónica del Ecuador, eh, digamos que mi paleta viene como construida a partir de, lo, de la cromática de los verdes, eh, de la infinidad de los verdes, de, de, de, de los azules y, y de los colores piel también. ¿no? De, de, de, de, de las nacionalidades, digamos, porque yo también como mestizo me siento involucrado en ese proceso que hay, ¿no? O sea, mi, mi paleta, digamos que ahora está como volviéndose mucho más fuerte y contrastante en estos colores, ¿no? Gama de verdes, azules, amarillos, naranjas, ¿no? Como la cromática que hay en toda Sudamérica, ¿no? Digamos la calle es un espacio como multidiverso, multidisciplinario, donde encuentras muchas cosas, como te decía, eh, el, el, el, el transeúnte, el peatón, te deja muchas cosas, te deja mensajes, la gente que pasa, lo que encuentras ahí, el clima, eh, o sea, a la calle es súper variada y creo que por eso es la riqueza de, de, de, de elementos que tiene y, y ese acercamiento de la gente del arte urbano hacia la calle para, no sé, para vivir como esa construcción de la cultura de los diferentes espacios, ¿no? De salir con tu arte a la calle es, es, es las dimensiones, porque dentro de espacios donde puedas exponer galerías o instituciones, eh, son reducidos los espacios, pero tú en la calle puedes encontrar y enfrentarte digamos con espacios súper diversos. Y eso es como retos como personales, ¿no? Acá. Eh, de coger un muro grande y ese proceso también de conseguir el muro me parece genial porque juegas con, con, con la amabilidad a la gente, digamos con, con, con ese proceso de conexión que hay no y al final termina gustándole o no la obra que haces, pero bueno has unido una cuadra, un barrio no eso me parece chévere igual Se destruyendo cosas, haciendo vandalismo y, y no sé, es, es raro yo creo que la primera vez que cogí un aerosol tendría como 15 años y luego habrán pasado otros dos hasta que lo volví a coger y era así como espacios grandes y cada vez más pequeños, luego cada dos meses, luego cada mes y, y bueno, llevo pintando, no sé, unos unos Hace 10 años pintaba como una vez al mes, cada dos meses y debo llevar pintando en serio con disciplina como 6 años todas las semanas. En general pinto, pinto como para la gente, como para que haya un diálogo con la gente que habita el lugar que pinto. Entonces generalmente tiene cosas que tienen que ver con ellos más que conmigo. y Semsa es lo que más se sacrifica de noche trabajando, turno de noche trabaja y pienso que estos dibujos nos valoren a nosotros, eso sería para mí. Fue dos años y medio viajando por el continente, pintándolo todo y entrevistándolos a todos y conociéndolos a todos. El movimiento cada vez es más fuerte, eh, cada vez están más rotas las fronteras, todos viajan, están en, en todas partes eh, tiene una identidad propia o sea digamos si se sigue haciendo graffiti tradicional de, de letras que también es hermoso y rebelde eh, está el muralismo eh, como social y político y está la gente que decora las calles y todo se está volviendo como muy muy muy muy latinoamericano y los ojos digamos de, de de los pintores y de los conocedores de arte en el exterior se están volcando sobre Latinoamérica. Creo que Latinoamérica tiene mucho que decir, lleva muchos siglos como callada y mmm, tiene mucho color y tiene muchas historias que contar y tiene un nivel muy muy alto, entonces está buenísimo. Mi nombre es Jaime Cáceres, eh, tengo 25 años y... Ya hace un par de años ya me interesó mucho lo que es el arte, la pintura, antes eh, yo solo hacía grafitis en las calles pero eh, al buscar más, eh, más profundidad en este tema eh, me interesó más lo que es el muralismo y, y las pinturas que dejan eh, un mensaje en las paredes. La binaria es algo que aporta mucho a lo que es el arte callejero, el arte urbano, en, en ese sentido eh, los, la gente que pinta esto puede apreciar más y mejorar incluso su técnica. A mí me interesó mucho compartir con, con Zeta porque aparte que me está enseñando unas técnicas que ni me lo imaginaba, eh, estoy aprendiendo mucho con él. Soy salvador de Chile, Valparaíso, y en Bolivia he estado, es mi segunda vez en Bolivia, pero en Cochabamba es mi primera vez. ¿Qué es para mí la calle? Es todo, es la universidad. O sea, en la calle ocurre lo humano, es la casa, es la casa grande. Villa Coronilla un lugar maravilloso, la gente también. Yo lo vengo conociendo recién y me parece que es una instancia linda el, el barrio también. Y lo que está haciendo en este caso, lo que nos trajo a nosotros Martadero que recoge a la gente, la organiza y la vuelve a, a ser parte de su lugar que está como olvidado. La Bienal del Arte Urbano es la mansa oportunidad de poder pintar y compartir, compartir con gente de otro país, conocer su trabajo, amistad, hacer lazos, al final de cuentas hacer una red latina de amistad y cariño que se ve acá en la calle pintando. El martadero, puros cabros, buena onda. <risa> Bonita instancia también, buen proyecto, amigable. El trabajo en este caso se está basando en una mujer, en la imagen de la mujer boliviana, que es la que da la fuerza de la heroína, de la coronilla, y que, bueno, falta, pero que le va a caer agua del cielo, y ella es la que, de alguna manera, hace de medio entre el cielo y la tierra, y hace que florezcan las cosas. Un poco es el, el concepto que quiero trabajar. Hola, mi nombre es Norca, arte para mí es un arma cargada de futuro. Latinoamérica, gran corazón y pulmón de la tierra, gran corazón y pulmón de la tierra donde late aún la conexión con la madre tierra, los bosques, aún existen los humanos que escuchan y hablan con la lluvia, aún se respeta todo lo que nos da este maravilloso planeta. Bolivia, corazón de Centroamérica. Bolivia, gran país eh, autóctono, independiente. Bolivia es un país único, único, único, por todas sus cualidades, porque es un país casi virgen, aún virgen del consumismo, del imperialismo. Lavao, La yeah. <ríe> La <Bau>, Martadero, <ríe> Lavao, Bienal Internacional de Arte Urbano. sobre el dorado pueden echarle amarilla para que se vea más brilloso. Topos, ¿Ven? Topos, topos, ¿ven? Topos, topos, ¿Ven que huele fuerte? ¿Ven? ¿No ¿no? ¿Eh? Ah, Entonces, eso es... Es un poco difícil. Aquí tenemos un <otro> futuro pintado. <risa> Bueno, mi nombre es Américo, estaba haciendo un mural en el pasaje de vida. En verdad la obra aquí es de un amigo Zeta, el colombiano, él es el maestro, aquí es su temática. Yo estoy de apoyo, en el corto tiempo que puedo ayudarle, me ofrecí a ayudarle, Magda nos presentó y me dijo si podía ayudarlo. Entonces, ¿por qué no? Digamos, Yo me ofrecí... Se podría decir que estoy empezando en esto, pero hasta ahora me está yendo re bien, la verdad. He pintado muchas, tal vez casas, decorados, he hecho grafitis, estoy dibujando. Bueno, la verdad, este es un movimiento muy interesante, ya que no solo embellece la ciudad, sino nos cuenta historias. Marcelo Gazzutuba, de la Brigada Negotrópica, una brigada muralista chilena segunda vez que venimos al BAU. El arte es el trabajo que hacen los artistas, básicamente, eh, que es la manifestación de sus, de sus propias emociones. Eh, lo que hacemos nosotros, yo no lo considero arte propiamente tal, sino que más bien está cerca de ser un oficio, un trabajo. Más que arte, yo lo considero más un trabajo como de obrero, así de overol, de, de, de levantarse temprano, de andar con brochas, cochino. Entonces, eh, lo encuentro lejano al arte, más más cercano al oficio de los maestros que pintan edificios, por ejemplo. El mural eh, es una manera de comunicar, tal como yo lo conocí, tal como yo conocí el muralismo es una manera de comunicar eh, mensajes a la gente, tan sencillo como eso porque está puesto en una vía pública que es donde transita toda la gente es completamente libre, de libre acceso a todo el mundo, por lo mismo muy delicado de que lo borren y lo no rayen, así que bueno y es, para mí, personalmente, lo que más me gusta hacer en la vida. Latinoamérica, como te digo, el mejor continente del mundo. Eh, Latinoamérica es, es libertad, es, es variedad, es naturaleza, es color, es, es amistad. No, no debe existir la frontera. Creo que es, es una palabra que que no va en nada, es una palabra dañina para, para todos. La vecindad es una gran familia, el barrio, el compañerismo que hay entre la comunidad. La calle debe ser una escuela, un libro donde todos podamos aprender algo cada día y también enseñar a través de los muros, a través del arte. Bom, meu nome é Ricardo Acaeni, se pronuncia assim Akeni, né? Sou de São Paulo, Brasil. Para mim, a minha arte, assim, ela é um, um refúgio, né? É uma, uma saída, uma escapatória, um, é uma filosofia de vida também, né? conhecendo Cochabamba e estou achando muito mágico tudo, né? Assim, tem uma característica muito própria, né? Um sabor muito próprio, um cheiro muito próprio, né? Estou voltando a repensar e a, também a construir um novo, um novo olhar. O também é um lugar mágico, porque eu vi que era muito verdadeiro, muito... é feito com força, assim, né? é feito com vontade mesmo. Né? Então assim, eu fico feliz por estar na residência em Martadeiro, e fico feliz por ter o Martadeiro nesse lugar, para estar construindo essa... todas essas histórias. Assim, né? Espacios como o Martadeiro, que são autogestionados, son perfectos y precisos para este tipo de, de festivales, en los que por lo general cuando uno tiene auspiciadores o está institucionalizado el, el, el tema del, del, del arte urbano, se pide que la obra esté supeditada a algunos puntos. que ninguna persona que hace arte puede ser machista, por ejemplo, ¿no? porque si un hombre hace arte, yo creo que ese hombre tiene la mente suficientemente grande como para ser un hombre que piensa bien y no va a ser un machista o va a, pensar, o va a tener eh, pensamientos de superioridad por encima de una mujer. Nos hemos lanzado con todo, así, osadamente a, a mostrarnos como somos, como artistas, nuestra idea, nuestro concepto, tomar el tema de género y compartirlo con todos los vecinos, tomar las ideas, los conceptos y dar a luz nuestro bebé que ha sido el mural, digamos.